Muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Pues me viene a Will Battle un rato. Y pues veamos qué pasa, ¿no? Ok, primero vamos al de solo porque yo soy bien gangster y así. Rosquilla, vale. Yo creo que con, con un color morado está bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Pam, pam, pam. Primero que nada hay que hacer algo así como un círculo. Listo. Eh, ¿Qué más? 3 minutos, me, me da tiempo, me da tiempo, solo debo rellenar esto así Y pongámosle chispitas Chispitas, chispitas por todo lado y okay, rojas primero, vale Todavía me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Solo una rosquilla, no debería haber tanta ciencia, pero aún así, es un poquito estresante, se podría decir. Imaginemos que eso es una rosquilla, ¿vale? Eh, no, es que tampoco tengo creatividad. A ver, pongo de partículas, eh, tipo corazones. Ok, pam, pam, pam. Vale, le puse corazones. Vale, este no está mal, no está mal eh, Podría estar mejor Pero no está mal, está muy bien A comparación a la mierda que yo hice, está muy bien No me gusta mucho, pero nah, Le voy a poner un ok Esta mierda, vale eh, No sé, esa está muy ok Pero no es tanto, ¿sabes? O sea Está decente, está decente Y este de aquí la hice con mucho amor Ese está legendario, coño me puse hasta corazoncitos, deberían darme créditos por eso. Ok, esto de aquí... Definitivamente es una mierda. No soy crítico de arte, pero... ¡Fuah! ¡Wow! asquerosísimo. ¿Y esto qué tenía que ver, boludo? A ver. Voy a poner una mierda. ¿Qué es esto? O sea, no, no entiendo. Ok. ¡hola oh, madre! Este sí, este sí está muy bien. Este de aquí definitivamente creo que ya me ganó. Si hubiera sabido cómo poner estas cabecitas... A él le dio legendario, verga. Ah, ya. Ya valió pito. ¿Y en qué? lugar? ¿El sexto? O sea, las otras estaban una mierda. ya está, hasta aquí le vamos a dejar. Espero que se hayan divertido bastante. Eh, Den like, suscríbanse y comenten, por favor. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Bye, bye.